Ok, gracias. Buenas noches. Nuevamente, disculpen problemas técnicos a veces que suceden. No nos han permitido comenzar a la hora exacta, 7 de la noche. Pero gracias a Dios ya se superaron, así que ahora podemos continuar con este tema tan interesante. Y agradecer en primer lugar a TOPSA por la oportunidad de dirigirme a ustedes, estimados clientes, estimados señores, señoritas, en este tema que vamos a hablar sobre las estrategias emocionales en las ventas. ¿No? Les contaba la vez pasada de que tengo un cliente, precisamente eh, un centro óptico, que me llamó poderosamente la atención cuando le pregunté qué tal, cómo estaban, y él me habló de una manera, uno, este dueño me dijo, estupendo, Eduardo, la estamos pasando bien, gracias a Dios, porque eh, resulta que nosotros hemos decidido golpear la tortilla, ¿no? Esta pandemia, es cierto, está afectando a mucha gente, está afectando a muchos negocios pero nosotros lo que hemos hecho con nuestros clientes a raíz del proceso de coaching que seguí con ellos, no es aperturar la mente, la mente, perdón ver la oportunidad detrás de la dificultad y darnos cuenta que hoy en día la mayoría de gente, por ejemplo, cada vez se utiliza más laptops, más tablets, más celulares, y los chicos y todo el mundo, entonces cada vez se venden más estos antiguos con protección contra la luminosidad de estos medios de comunicación. Entonces, han hecho toda una campaña con sus clientes, han llegado. A mí me pareció estupendo y se los comparto a ustedes. Porque quería empezar esta charla diciendo lo mismo que dije en un video hace un instante, ¿no? Miren, la gente no compra productos ni servicios. No, eso no compra la gente. ¿Saben qué cosa es lo que compra la gente? La gente lo que compra son emociones. La gente compra emociones. ¿Y cómo es eso, Eduardo? No lo entiendo. Pues sí, la gente lo que compra... A, a, a cuando llega a tu centro óptico lo hace por dos razones que son fundamentales y, y están digamos instauradas y instaladas en nuestro cerebro evitar el dolor por un lado y segundo buscar placer que son las dos grandes funciones que, que, que realiza nuestro cerebro o sea, el cerebro por eso cuando se le dice que salga de su zona de confort se incomoda, nos incomodamos cuando tenemos una crisis cuando tenemos una necesidad de cumplir algo que está fuera de nuestro control es salir de la zona de confort porque el cerebro básicamente, elementalmente, está hecho para esas dos cosas, esas dos grandes funciones. Evitar el dolor y buscar placer. Entonces, cuando una persona, un cliente, entra a tu, a tu centro óptico o se comunica contigo, es porque está buscando cualquiera de esas dos cosas y tú, que estás escuchando en este momento, tienes que aprender a desarrollar esas técnicas que, que habla la neurociencia respecto a cómo generar emocionalidad en el cliente. Yo podría ser una persona muy competente, yo podría ser una persona con mucha capacidad, un gran profesional en los temas de, de óptica, de lente, de cerca, de lejos y todo lo demás. Pero si no he desarrollado las últimas técnicas emocionales, especialmente sobre las ventas, pues se puedo estar perdiendo una gran oportunidad de incrementar mi, mi, mi nivel de ventas como quisiera y que yo estoy seguro que es el deseo de la mayoría de personas. Entonces, vamos a entrar propiamente al, al tema. Voy a compartirles pantalla en este momento. Eh, ahí estamos, logrando un poco más. Y ya está. Entonces, acá lo primero que vemos son las, el título, las estrategias emocionales de vendas. ¿No? Mi nombre es Eduardo Lalo Cauracuni, soy coach ejecutivo. Y quiero darle las gracias este, nuevamente a todos por esta oportunidad. Decirles a todos los que se están conectando, de que al final de la charla se va a realizar un sorteo entre todas las personas que le den like a este video y todas las personas que compartan este video. La, el premio va a ser una sesión de coaching totalmente gratuita para el ganador o la ganadora. ¿no? La verdad, ya las felicitaciones. Espero que seas tú que estás ahorita escuchándome. Vamos con el tema. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que los sentimientos, miren ah, lo que dice la neurociencia, son los responsables de la mayoría de las decisiones de las personas. Esto está demostrado científicamente. Si quieren no me crean a mí. Googleen, investiguen, busquen. Influyen a los clientes y crean excelentes vínculos. Esto yo creo que la, ustedes, más de uno, la deben tener muy clara, ¿verdad? Eh, la relación con el cliente hoy en día tiene que ser una relación de, de acogida, no solamente una relación de ver y ver al cliente como un dólar, como un billete de 200 soles. Es cierto que esto es un negocio, sino que yo tengo que tratar, desde ya les digo, de observar a la persona que me busca por este tipo de servicios, de que yo tengo que ir más allá del simple negocio. O sea, tengo que ir más allá para tratar, en primer lugar, de fidelizar a mi cliente. Y segundo lugar, lo más importante, para que mi cliente perciba lo que yo estoy sintiendo por él. Porque esto es muy importante y lo vamos a ver ahora más tarde, cuando, más adelante, cuando nos demos cuenta cómo el cerebro capta todas estas pequeñas sensaciones y movimientos microscópicos de los músculos de la cara. Cuando yo tengo otro tipo de interés aparte de servir al cliente, ¿no? Y por eso muchas veces perdemos ventas. no Es importante la lealtad con nuestros clientes. Hoy hablaremos precisamente de esto, de las emociones para conectar con el cliente. Cuando las marcas, las marcas de tu óptica, tu tienda, humanizan, miren, humanizan sus mensajes, en vez de ser agresivos, se acercan de una manera más afectiva a las personas y eso crea lazos mucho más fuertes en ellas. Le voy a contar una anécdota de lo que me pasó precisamente hoy día. Hoy día, ahora que se habla de la necesidad de humanizar más las marcas, ¿no? y no acercarse de una manera tan agresiva. Hoy día, esta mañana, estaba revisando las redes y me di cuenta de una oferta que estaba haciendo Open English. Y yo estoy seguro que la mayoría de las personas que están acá saben qué cosa es Open English, ¿no? Entonces, puse mis datos porque me estaban ofreciendo una oferta. Lo mandé con internet y creo que a los dos minutos me estaban llamando. Y dije, increíble, tan rápido me llamaron. Y sí, eran ellos. Precisamente me llamaron al celular. Yo dije, ¿Este, ¿me estarán llamando ¿De dónde? Y era, parece que de Colombia, porque el acento del muchacho que me comunicó era colombiano. Entonces me pregunta mis datos y todo lo demás, y le, se lo doy. Y luego empieza una andanada de preguntas sobre qué, qué trabajo, con quién vivo, cuánto gano, todo esto, y, y una de esas ya me cansé, soy franco, ya desde ahí vi una agresividad innecesaria, y lo corté y le dije, por favor, yo lo único que necesito es saber, porque ya la tengo clara en qué consisten estas clases, Quiero saber cuál es el costo para saber si estoy en la capacidad de hacerlo. Me volvió a seguir preguntando y me decía, ¿usted me está escuchando bien? ¿Usted me está escuchando? Y le decía que sí, lo estoy escuchando bien. Porque si no me está escuchando bien, le cambio el teléfono no, no, no, no, no, y seguía. Sí, lo escucho bien. Entonces, eso, me hace una pregunta a él y yo le digo, disculpe, no lo he entendido. Entonces, no me está escuchando bien, me dijo. Se dan cuenta. Entonces, usted no me está escuchando bien. Si sí, te estoy escuchando, solamente que esta parte parece que te has pegado mucho el micro a la boca y por eso no se te entiende bien, más tu acento encima, menos, no lo entiendo. Y me dice: este, Yo estoy bien con el micro, debe ser sus audífonos, me dijo así. O sea, ya desde ahí nomás, ustedes se dan cuenta de la agresividad del muchacho que yo imagino, su falta de experiencia en técnicas de venta, su falta de experiencia llevado quizás por el, ímpet, el ímpetu de, de joven millennial o qué sé yo. Y ya me estaba demostrando y tenía unas ganas de colgarme en ese momento hasta que me cansé y dije, no, vamos a mantener la cara, la inteligencia emocional. Y le dije, mire, caballero, yo le he dicho mil veces que lo único que necesito saber es cuál es el costo. Y me dio el costo. Y una vez que me dio el costo, que es más o menos eh, asequible porque cobran por adelantado todo un año, eh, me dice si estaba bien. Y yo le dije, voy a consultarlo con mis finanzas para tomar una decisión. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no tomo una decisión en este momento? Volvió a la agresividad. Le dije, voy a tomar una decisión porque no vivo solo y esto lo quiero para mis hijos. Y volvió a decir, sí, pero ¿tiene alguna duda? Porque yo le puedo hacer esto, le puedo hacer otro. Y seguí, seguí. Mira, amigo, no sé, ahora creo que tú no me estás escuchando bien, le dije. Yo te sencillamente estoy diciendo que voy a hacer las consultas del caso y de acuerdo a eso voy a tomar una decisión. ¿Con quién me tendría que comunicar? Y me siguió con la de y le tuve, tuve que ser ya un poco más, no sé, más fuerte y decirle, ¿sabes qué? Muchas gracias. Te voy a cortar porque parece que tú no me estás escuchando bien. No, no, sí si lo escucho bien, me dijo al final, disculpe que esto que el otro. Pues, uh, uh, uh, hasta luego, señor. chao chao ¿Qué a eso se refiere? O sea, claramente ese tipo de técnica que muchas veces sin querer, queriendo, yo puedo desarrollar con un cliente. Lo único que hago es ahuyentar al cliente. El cliente se corra. O sea, el cliente lo primero, desde ya le digo, una de las principales técnicas emocionales de venta es que el cliente no debe percibir que yo le quiero vender. No, yo soy un facilitador que lo voy a ayudar a que él solucione su problema, a que él, ¿se acuerdan las dos condiciones del cerebro? Él está tratando de evitar el dolor y busca placer. ¿Qué es lo que voy a tratar? Ayudarlo a que evite ese fastidio de que no ve. O de que se le han roto los lentes, a eso yo voy a la parte emocional de ese ser humano que tengo frente.